Soy Mim Silva y hoy les traigo los 5 puntos de una película mexicana que vale mucho la pena ver Les estoy hablando de compadres ¿Qué es compadre? Es una persona que realmente like and y So when Así que cuando son, un hijo, puedes him a ser el padrino Y eso lo hace your compadre Con Alex de cine a ver, véanlo, es una adoración de niño y sabe muchísimo de cine Así que quiero que me cuentes como de... ¿De ¿Quién se trata la película? La película trata de un policía, ex policía más bien Que le secuestran a su novia Y por azares del destino se encuentra con un americano Y ellos hacen un muy buen equipo Para pasar por varias eh, por varias situaciones muy difíciles Y entonces ellos se unen para salvar a la novia Deben ver compadres para saber si lo logran Yo soy policía Santos mató a mi compadre Estoy aquí para atraparlo y para vengarme. Si le chingo el dinero, él solito va a venir a buscarme. En el punto número uno. Ponemos la actuación de Omar Chaparro Y es que lo hace espectacular Lo vemos muy alejado de sus papeles de cómico Pero sin duda le quedó muy bien el papel de acción Vemos a Omar Chaparro en una actuación bastante variada Lo vemos de acción, preocupación, tristeza, comicidad Lo vemos hablando inglés Por cierto, lo hace bien, hay que felicitarlo Porque no vemos este inglés mocho Que están acostumbrados a poner en las pantallas grandes No, lo vemos hablando inglés perfectamente Y hace una participación Participación Excelente en esta película El reto más grande sin lugar a dudas es Que se olviden de Marcha en esta película Y vean, conozcan A Diego Garza el Nuestro punto número 2 lo dará Alex Aquí en esta película Tiene personajes inolvidables Con características indefinibles Que esto hará que se vuelvan marcados En el mundo del cine y mucha gente Querrá a ver esta película Por ver a los personajes, la historia y todo Compadre Tu padre es un accountant Y necesito un buen one. Uh, accountant? Yeah. You don't speak English or what? Accountant. AKU No. AQ Punto número 3 ponemos que Además de que Omar Chaparro lo hizo muy bien, tuvo bastante ayuda porque se empareja con este actor llamado Joe Morgan que es bastante famoso en Estados Unidos y ahora seguramente lo será en México. Crearon una química inigualable que difícilmente vemos en la pantalla grande pero que nos encantó. Estos dos nos harán reír, nos harán llorar, nos harán que la pasemos de lujo porque en serio les hablo de que esta química fue tan buena que realmente se volvieron compadres. Yo creo que fue de suerte porque la química no, no se trabaja, ¿no? Eh, se da, y todos tuvimos muy buena química, todos los compañeros, pero particularmente con Joey, que lamentablemente no va a estar en la premiere, pero me hubiera encantado, es un gran, es un gran actor de drama y de comedia, unos reflejos de, de comedia impresionantes, y yo creo que se dio, porque a mí me tocó vivir en, en Estados Unidos, viví a los 17 años en, en Boise, Idaho, y me tocó estar con con un chavito muy parecido a él, güerito, hiperactivo, muy loco, medio bipolar yo, yo ese sí, de repente se está riendo y de repente se enoja entonces me, me remontó esta química, y con lo que yo vivía y de los 17 a los 18 años con este chavito gringo y somos muy diferentes, pero fue, fue así espontáneo, no se trabajó nos presentó un mes antes de la filmación eh, Francisco en un restaurante creo en tu oficina y inmediatamente empezamos a, a burlarnos el, el uno del otro como si ya nos conocieran. Punto número 4. Gracias a la producción de más de 67 millones de pesos, esto hace que esta película de acción y comedia deslumbre. Esto hará que varios directores se marquen con esta película para hacer más películas similares a este. Esta es la, prim la primera película que marca el buen cine mexicano. Claro. Es, es, es bastante costosa, pero creo que está todo en la pantalla. Hay películas que tienen inversiones semejantes, pero las veces y, y, y, donde y en la. no gastaron Aquí lo divertido y lo padre y lo honesto fue pues, que se lo invertimos todo en la pantalla. Y vamos con el punto número 5. Muy bueno que decidieron hacer esta película en estos tiempos de controversia, ya que juntan a una nacionalidad mexicana y nacionalidad americana que... Pueden ser hasta compadres en estos tiempos de controversia de que los americanos han declarado cosas de los mexicanos. Por supuesto, y como mencionó a best tal vez no cambie la opinión de Donald Trump sobre los mexicanos, pero quizá cambie la opinión de los votantes. No, pero usted está chiquito, usted no puede tomar todavía. Ya tengo 18. y 8 but you're a gringo ya, ya se puede chupar hasta los 21 O sea que ¿A qué cabrón? Chicos se voy a lince Hasta aquí nuestros 5 puntos de compadres Muchísimas gracias VideoCine Por tratarnos tan bonito E invitarnos a la función de prensa Muchísimas gracias Alex Por participar en el Play Movie Invítanos a ver compadres Váyanla a ver el 31 de marzo A su cine favorito Nosotros les invitamos a que sigan a Alex Y a Cine Saber bueno, me pueden encontrar en Facebook como Cinesaber y en Instagram y en YouTube como Cinesaber al éxito. Ya lo saben, a seguir a Cinesaber, seguirnos a nosotros en las redes sociales. Soy Mim Silva, hasta la siguiente película.